Eso, ahí va <risa> Eso es lo que quería hacer Eso, eso es lo que quería hacer Eso es lo que quería hacer ¡Eso es lo que quería hacer, carajo! ¿Por qué no lo hice en el directo, boludo? Yes. Так... Buena, buena, buena, esto muy bueno. Porque más quieres no que otra vez te llevo ahí, por favor, por favor. Por favor. Ni no tan mal. Sé. ¿eh? ¡Sí! <risa> Lo logré. Lo logré. <risa> Lo logré, gente. Práctica legendaria. Práctica legendaria. Lo logré. <risa> ¡Aaah! Oye, va a ser más fácil, ¿no? Si le pones consistencia. Sí. sí. Eh, Ebasum es la única parte que me he podido hacer de una. Ah, ¿no has hecho crack de una voz? Eh... La práctica esta de 147 intentos que me han... De aquella vez, crack me lo hice en dos intentos. No, no sé cómo estuve. ¡Ojo! ¡New West! ¡New West! West para estoy para para llegando a Michigan. Para para para. Oh, ¡Oh, oh, oh! ¿Cuánto? ¡Uy, 27, 27, 27, 27! ¿27? ¿De New sí. West? Sí. ¿New West?